Los consejos que podemos ir dando y los venimos dando hace tiempo desde la Agencia de Recaudación Tributaria de, de esta área, de Defensa del Consumidor, eh, son principalmente eh, manejarse siempre en páginas seguras. Esto estamos hablando de Hot Sale, son las compras electrónicas. Y lo que más nos preocupa es que eh, es la, la, el consumidor por páginas pueda meterse, pueda... Eh, eh, marcar páginas clonadas donde eh, eventualmente se puedan estar depositando datos muy sensibles, personales, que eh, a, a cualquier persona le puedan estar sustrayendo y hackeando sus cuentas bancarias, eventualmente. Eh, lo que buscamos entonces de, desde acá de la agencia es evitar y aconsejar eh, mediante estos anuncios de que siempre se metan eh, en la página oficial del Hot Sale, que es de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, eh, y que ahí mismo desde la página eh, están las distintas empresas o marcas que hacen esta venta electrónica y que están autorizados y tienen el convenio realizado con la Cámara de, eh, Argentina de Comercio. También aconsejamos que las compras las mantengan siempre y los pagos lo hagan siempre desde la propia página. No eso de que eh, uno lo hace, ve la oferta y es invitado a hacer el pago por otra vía saliéndose de la página. También recomendamos siempre que exista eh, la factura, el ticket y ver cuáles son las políticas de devolución o de cambio del producto del consumidor, si se ve estafado por el uso de la tarjeta de crédito, porque alguien le tomó los datos y la clave, en eso reitero también, no estar dando a cualquiera las claves y siempre fijarse en dónde se hace, pero aún así si llega a pasar, eso es denuncia penal ante el, eh, el Ministerio Público Fiscal, pero por otro lado también puede hacer la denuncia en defensa del consumidor porque puede haber a su vez una relación de consumo en el que también puede verse implicada la entidad financiera que no puso a disposición los medios de seguridad eh, necesarios para evitar este tipo de fraudes. ¿sí?